¿Y tú dónde tiras el pet? En la basura. Porque es la costumbre. Porque normalmente no hay lugares donde se pueda depositar el pet aparte de la basura. Entonces ya toda la gente está como educada. Porque hay más botes de basura que contenedores. ¿Por qué no sé dónde están los contenedores? En los botes de basura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el bote de basura. ¿Qué sí, pienso que hay? ¿En la basura? Yo en la basura, porque es más fácil ah, okay. que ir los contenedores, al final. porque queda más cerca en el bote de basura? Yo la tiro en lo que tenga más cerca, si ¿sí es un bote de basura o bote de basura? Bote, de basura? bote de basura. En el bote de basura. A veces en la basura. rompo la basura en, en, en los contenedores. En los contenedores. En los contenedores de pez. Porque me gusta reciclar. Creo que es una manera en la que se contamina menos. Yo en los contenedores porque es más fácil de reciclar el pez.